es una tienda donde dispone de todos los artículos deportivos para que usted se ponga en forma y pueda reintegrarse ya a la labor deportiva como ah, debe. Hay ser. Plaza que tiene menos artículos, creo que. <ríe> Adelante, Ariel ¿quién y bienvenido. Buenos días, muchachos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Mira, y nosotros estábamos, estábamos conversando ahorita una cosa que no era de deporte. Y mira, ahora vi, vi un, yo tengo una alerta que me sale de noticias. Y ahí mismo me salió una que dice más. Gente con problemas de ansiedad y depresión y otros de, en estado de emergencia, de, de, de la emergencia del coronavirus. O sea que no estaban hablando de disparate, ¿no? Va a haber bueno, muchos problemas mentales con ese tema. cierto hoy es viernes, señor. Sí. Okay, ¿Desde qué hora es? Eh? Eh, son las 8 del no, no, no, 24. A qué, hora, ¿A qué hora empieza el.? el... Ah, no, no. La que... Se lo pasa que el otro fin de semana yo no lo pude hacer porque el, el programa no, no, me, no me quería salir. El, el sabes que Facebook ahora tiene muchas restricciones con los con lo en vivo ay, ay, ay, ay. Eh, pero eso yo creo que pronto va, ellos van a permitir que tú hagas en vivo solamente tú vas a tener que pagar o sea pagar en el sentido de que los derechos de autor eso, que si lo haces es un palo. un palo un palo bueno en el fútbol en el fútbol en la Copa de Libertadores se está planteando o se prohibió lo que es besar las pelotas y escupir e intercambiar camisetas este en el fútbol sudamérica es que todo eso ya ha cambiado ya señores ya donde el futbolista tiene una es diferente a la que muy efusivo disfruta un gol disfruta lo disfruta al máximo sí sí ¿sí? sí sí sí es una, una cosa terrible. terrible y ahora bien Ariel ¿y cómo se van a hacer para esa para mantener esas hinchas separadas eh, Porque eh, ellos eh, se juntan hasta para pelear. Para pelear. <risa> Quizás quizá estarán eh, sabe su protocolo. La gente está muy muy muy enfocada en el protocolo de, de, de, de, para todas estas situaciones. Eh. También Grandes Ligas eh, sabe que Grandes Ligas está activa, quiere iniciar. Eh, elaboró un plan para aplicar a las pruebas a los jugadores. Eh, una prueba rápida. Esto lo informó el comisionado Robert Mafre que está, está bien activo para que la Major League, el béisbol, inicie en el mes de julio. Están buscando todos los motivos para que esto esté bien y el cumplir con el protocolo de que rige esta pandemia. También algunos equipos, de, hay 10 equipos de la NBA que ya iniciaron su entrenamiento ahí está el equipo de Miami, ya han tomado sesiones individuales, eh, algo que también está avanzado, el inicio de la temporada, pero hasta ahora no hay nada determinado de cuándo va a iniciar, entre dos a cuatro semanas, habrá una reunión ya para determinar lo que va a pasar en la NBA. Así es también, eh, este viernes, eh, el Círculo de Prodita tendrá una charla Ahí, con dos expertos de la materia de la, la metería, todo lo que se está hablando ahora mismo en el béisbol, eh, a nivel de grandes ligas y a nivel dominicano. También eh, el ministro de Deportes estará enviando a más de 3.000 atletas una ayuda, eh, estos son los que no están en el barrio, eh, estará llevándole a las 32 provincias esta ayuda del Ministerio de Deportes que fue criticada. Por la Unión Deportiva de San Francisco de Macorís, parece que hay que gritar obligado para que le hagan caso. Pero así, ya por lo menos, algunos atletas que no están en, el, en, el, en ese movimiento tendrán ya su ayuda, eh, creo que económica, para que resuelvan parte de las situaciones, porque acuérdense que tenemos 15 días más para estar en esta cuarentena, como digo, estado de ah. emergencia. Así, así es. es. Así es. Y bueno, como siempre, es que, que llegamos a, agradecido siempre de tienda deportiva Ariel Ken, donde está, tiene todos los útiles deportivos. Esto está ubicado en la calle Bienvenido, Fuerte Duarte, esquina C, y también todo tipo de venta de teléfonos y accesorios de celulares. Así que ya lo saben. Que muy pronto estará ya abriendo sus puertas, Nanda, para dar el servicio a todos sus clientes. Así es. Esperamos Gracias. Gracias, Ariel Ken, por compartir en tan solo cinco minutos ese importante recorrido por el fascinante y maravilloso mundo de los deportes. Agradecer, como siempre, a nuestra gente de vidrios y aluminios del CIBAO.